Hoy hablamos de patatas en el espacio. Este episodio es algo especial porque es la primera vez que hago una entrevista. Entonces, eh, he entrevistado a dos de los científicos que colaboran en el proyecto Green Moon Project. Básicamente, sigue los pasos de la misión china que, be... que plantó una semilla de algodón en la luna, en una de sus ondas lunares. Y el proyecto consiste en llevar... Bueno, mejor no os lo digo, que os lo digan ellos. Así que vamos a hablar con dos personas involucradas en este proyecto. Por un lado tenemos a José María Ortega, que es el coordinador. Y después hablaremos con Juan Hernández, que es el, eh, el que dirige un poco el laboratorio en la empresa InnoPlant, que es una de las empresas involucradas en este proyecto. Y antes de empezar, os voy a recordar que hay que hacer clic en la campanita, si no YouTube no os avisa de que hacemos nuevos vídeos. Ahora mismo funciona así, es ¿eh? un... Suscribirse no vale de nada. Ya está. Pero suscríbete igual. Y también aprovecho, obviamente, para recordarte que tenemos la tienda Spritcher, donde puedes comprar camisetas, tazas, cojines... Cosas. Cosas de Astrofriki. Y que también he creado un Patreon. Así que si quieres colaborar para que el canal crezca, hazte un Patreon, elige el nivel que más te convenga y listo. Y quizás así pueda grabar los episodios con una cámara de verdad en lugar de con un móvil chino. Y sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista. He intentado editarla lo mínimo posible para que podáis acceder a todo lo que se dice, ¿de acuerdo? Pero obviamente he tenido que cortar varios fragmentos. Hay que decir también que esta entrevista se grabó en... Mayo. Sí. Primero hablaremos con José María como coordinador del proyecto y luego atacaremos con Juan. Entonces, José María, Tocayo, ¿podrías hacernos una pequeña introducción de qué es y de dónde viene Green Moon Project? Pues Green Moon Project eh, nació en septiembre de 2016. Entonces éramos un grupo de estudiantes universitarios ¿no? que vimos un concurso que se llamaba la TUMUM del equipo indio Team Indus que entonces participaba en la llamada Google Lunar Sprite, ¿no? que era una competición que organizaba tanto Google como la Fundación Sprite. Esta fundación siempre intenta eh, asumir o proponer eh, soluciones a, a, a grandes retos globales ¿no? y en este caso pues querían mandar la primera misión privada a la Luna que aterrizara pues, con un aterrizador, un lander, y luego pues una vez estuviese allí, liberase un pequeño rover, un pequeño robot de exploración autónomo que recorriese unos 500 metros, mandase datos a la Tierra y esa misión, pues ese equipo sería el que ganara los 30 millones de dólares. Nos presentamos en esta competición, el equipo indio que participaba pues quería eh, promover la ciencia y entonces es por eso por lo que eh, se, se lanzó esta competición, Lab Moon, nos presentamos y lo que queríamos era entender cómo iba a ser la germinación de una planta bajo la gravedad lunar, que es un sexto de la gravedad terrestre, y eh, porque nosotros entendíamos que a menor gravedad el transporte de los nutrientes de las raíces hasta el tallo y hasta la, hasta la hoja iba a ser mucho más rápido con lo cual entendíamos que en cierto modo el crecimiento iba a ser más rápido igual a escala temporal ¿no? y, y esto es muy importante de cara a las futuras misiones a Marte, a la Luna eh, en donde se está eh, planteando pues, que vamos a tener eh, bases humanas y entonces pues tenemos que además de proveer de alimentos con vegetales, con frutas, verduras, legumbres eh, tenemos que proveer de oxígeno y reducir ese dióxido de carbono. ¿no? Y esto lo hacen las plantas naturalmente gracias a la fotosíntesis y queremos usar eso, usar los recursos in situ, como el suelo, el regolito, generar plantas, cultivos y, y ayudar a esas misiones. ¿no? Y entonces bueno, eh, entonces empezó a esto en septiembre de 2016, luego fuimos a la competición, quedando uno de los 15 equipos finalistas en, en marzo, el 15 de marzo de 2017 entre los más de 3.400 proyectos iniciales. Fuimos el único equipo español seleccionado. y Fuimos a Bangalore, a India, y al final bueno la competición quedó desierta por todo esto de, de Google. No, no se llegó a concluir, pero el proyecto siguió madurando y es actualmente pues, un proyecto eh, con científicos de nivel senior, con experiencia en misiones de la NASA, de la ESA, nuestro partner empresarial, Innoplan y, y, y estamos ahora mismo pues, eh, colaborando con un equipo chino, el equipo que plantó la primera planta en la Luna, y desarrollando conceptos en relación a agricultura espacial. Entonces hemos madurado desde eh, un proyecto universitario en estos cinco años hasta un proyecto mucho más senior eh, y mucho más multidisciplinar, ¿no? Gracias al equipo que tenemos actualmente. Vale, ¿y dónde se encuentra el proyecto actualmente? Actualmente tenemos un equipo mucho más poluante, muy multidisciplinar, eh, donde tenemos a científicos como son el doctor Jesús Martínez Fría o Jorge Pla García que tiene misiones, experiencia misiones de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, así como nuestro socio empresarial, InnoPlan que se encarga en un departamento, como trabaja en una especie de departamento, de más de más de cualquier empresa en relación al tema de agricultura, se encargan de adaptar una serie de cultivos a suelos que anteriormente no estaban adaptados a ellos, y eso es básicamente lo que estamos planteando nosotros hacer en la luna y en Marte, ¿no? de cara a estas nuevas bases humanas allí, y para dar alimento y cultivo. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en un punto en el que por una parte tenemos la parte científica y también la parte empresarial. Desde el punto de vista de la parte científica, nos encontramos realizando una serie de papers científicos, eh, uno principalmente con el equipo chino que logró plantar la primera planta de la Luna, en la misión Chang'e 4, que, eh, bueno, que llegó a la cara oculta de la Luna en enero de 2019 y plantó la primera planta de algodón. Y estamos usando los datos de aquella misión para enfocarnos hacia esta nueva misión que planteamos lanzar conjuntamente con ellos durante los próximos o tres años para entender cómo va a ser el crecimiento de la planta bajo las condiciones gravitatorias particulares que tenemos en la Luna, así como de radiación. Contamos con el apoyo del Cabildo de Lanzarote también, del Instituto de Geociencia de, de España, de la Red Española de Planetología y Estrobiología, y de... El, el geoparque de la UNESCO del archipiélago chinijo, eh, en Lanzarote. Los tres pilares fundamentales del proyecto son geología planetaria, biología vegetal e ingeniería espacial y tecnología espacial. Eso es interesante. Háblanos un poco de geología planetaria. Está científicamente eh, entendido porque una científica, que Lanzarote, pues, es un gran análogo planetario, donde tenemos, pues. Eh, ...una composición volcánica y basáltica... ¿no? ...gracias al origen volcánico de, de, de la isla... ...por ejemplo, como se puede ver en Parque Nacional de falla eh, ...que es muy similar... ...tanto a, a, a la Luna como a Marte... ¿no? ...entonces queremos usar eso... ...y estamos desarrollando ya experimentos... ...con regolitos, con suelo... Eh, de, ...de la isla de Lanzarote... ...para entender cómo crece la planta... ...y cuál va a ser la interacción... ...entre la planta y el suelo... ...porque ya no es simplemente entender... ...cómo va a germinar... ...bajo las condiciones de gravedad lunar... ...o de radiación en la Luna sino esa unión que ya tenemos entre la planta y el suelo. ¿no? Vaya. ¿Y la biología vegetal? En relación a la parte de biología vegetal, eh, gracias a nuestro socio empresarial, la INOPLAN, estamos principalmente centrados al cultivo hortícola, ¿no? Porque al final va a ser el que provea de tanto minerales como nutrientes a, pues eso, a los futuros astronautas que, en cierto modo, acabaremos siendo todos en el futuro. Y entonces, pues, estaremos ahí, ¿no? En esa fase humana, en la Luna, en Marte, y, y es esencial, ¿no? De esto del cultivo, porque mandar algo al espacio a fecha de hoy y todavía durante los próximos años va a costar muchísimo dinero. Entonces, si podemos reducir ese dinero en origen y usar esos recursos que nos vamos a encontrar en destino, esos recursos in situ, pues vamos a conseguir pues, ser mucho más eficientes, mucho más eficaces a la hora de desarrollar ese cultivo. ¿no? Entonces, están ahora mismo desarrollándose una serie de ensayos en el laboratorio de Inoplan en Granada, eh, en colaboración con Green Moon Project, y queremos entender muy bien, pues cuáles van a ser los mejores o las mejores semillas de cultivo hortícola, es decir, eh, todo el tema de alimentación, de lechuga, tomate, rábano, zanahoria. Vamos a entender muy bien cuál va a ser la eficiencia en relación a los tiempos, porque tenemos limitaciones de tiempo, la misión va a durar del orden de 15 a, a un mes, de 15 días a un mes. Entonces tiene que ser una planta que crezca rápidamente y que en, en poco tiempo, en un par de semanas, pues nos dé. Eh, pues tenga una gran eficacia en relación a su crecimiento, ¿no? Para que podamos entender muy bien, pues, cómo actúa bajo esas condiciones. Entonces, esto está pasando ahora mismo en el laboratorio en, en, en Granada y en relación a las distintas semillas, los las distintas interacciones con el suelo. Ya llegamos a la parte que más me interesa, tecnología espacial. Cuéntanos. Irimun Project ya hace unos años, eh, inicialmente, pues, construyó un primer demostrador tecnológico que integraba toda la tecnología que nosotros consideramos necesaria eh, pues para tener dentro de esa cápsula para poder albergar esa vida vegetal ¿no? y ese cultivo, eh, teniendo en cuenta pues, multitud de sensores, de temperatura, luminosidad, radiación, eh, humedad, eh, dióxido de carbono, oxígeno, ¿no? para entender cómo iba a ser esa fotosíntesis, cámaras para ver la imagen del crecimiento de la planta, totalmente aislada, pues... Eh, pa, todas las consideraciones que deberíamos tener para cultivar en la luna. ¿no? Porque al final no se trata de llegar y, y poner la semilla sobre eh, el suelo lunar porque no, no funcionaría. Necesitamos crear una pequeño, un pequeño invernadero, una, un pe una pequeña cápsula que tenga todas las condiciones que tenemos hoy por hoy en la Tierra a la hora de cultivar, quitando la variable, pues obviamente, tanto de radiación como de, de gravedad. Y en eso estamos trabajando ahora mismo, para poder, eh, en los próximos años, mandar una eh, cápsula conjunta, eh, en principio con el equipo chino que plantó esa primera planta en la Luna, aunque obviamente estamos abiertos a, a otras posibles colaboraciones internacionales. Bueno, pero para hacer todo esto, obviamente, hace falta dinero. Y ya sabemos que España y la ciencia... Eh... Así que háblanos un poquito, ¿Cómo, ¿cómo se está financiando este proyecto? Pues sí, sobre el tema de financiación, obviamente, bueno, el tema de ciencia... Siempre es verdad ¿no? que se habla que se está muy limitado ¿no? y todo el tema, pues, eh, hay mucho hay mucho que investigar y a lo mejor hay pocos recursos. Siempre no vendría mejor, eh, cuanta ma mayor financiación, mucho mejor, porque es verdad que al final tienes unos recursos limitados y tienes que gestionarlo de la mejor manera ¿no? a la hora de en, en qué ponerlo. ¿no? Si bien en tecnología espacial, bien si en agricultura, biología vegetal y principalmente, bueno, la financiación, eh, viene tanto principalmente bueno, de fondos, fondos privados, en el sentido de eh, estamos colaborando con instituciones públicas, pero eh, el proyecto eh, tiene esa clara componente, tanto científica como empresarial, que auna, digamos pues todo lo mejor de la parte pública, en el sentido de todas esas instituciones que están colaborando con nosotros, porque, como comentábamos, tenemos científicos de la Red Española de Planetología y Astrobiología, del Instituto de Geociencia, también otros científicos que trabajan, por ejemplo, en el Centro de Astrobiología, y tenemos ese conocimiento que se está aportando al proyecto para nutrir la parte científica, pero obviamente también necesitamos esa parte empresarial. ¿no? Y gracias a nuestro socio empresarial, pues a, a Inoplan, pues tenemos toda esa parte de, de, el funding, de, bueno, de, la, financiación, de la financiación económica que nos permite ¿no? pues seguir creciendo y seguir desarrollándonos pues para que el proyecto pues siga adelante. ¿no? En cierto modo, actualmente, como comentábamos anteriormente, nos encontramos desarrollando esa cápsula con el equipo chino que logró plantar esa primera planta en la Luna, y, y lo importante de esto es que realmente lo estamos haciendo no de una parte eh, independiente, sino a una parte del 50% cada uno, ¿no? en el sentido de que eh, nos encontramos que ellos ponen la 50, el 50% tanto de conocimiento como de material, como de infraestructura, y nosotros la otra parte, aunque sí es verdad que estamos interaccionando eh, en función a los sistemas ¿no? que estamos implementando dentro de, dentro de esa cápsula. Entonces, bueno, eso sería un poco la, la foto a nivel general del proyecto y, y obviamente, como en todo, ¿no? si se tuviera más recursos, pues se podría a lo mejor no hacer más, pero sería lo mejor ir más rápido y, y hombre, siempre mientras más recursos a lo mejor se tuviese fuera, sería mejor tal vez. Vosotros estáis colaborando con el Centro Espacial Chino. Háblanos un poquito de ello. Bueno, eh, realmente actualmente estamos en una situación en la que se está viendo como China está dando unos pasos increíbles en materia espacial. Eh, se está posicionando muy bien y de hecho hoy estamos a, eh, bueno estamos en mayo y próximamente en un, unos cuantos días eh, va a, a aterrizar en Marte eh, otra otra sonda de otro aterrizador no chino ¿no? Pues para hacer ciencia allí. Entonces eh, estamos asistiendo a un momento muy interesante porque eh, se está viendo como eh, se ve que China tiene ese potencial eh, industrial y aeronáutico y aeroespacial ¿no? para mandar cohetes, para mandar eh, eh, satélites, para mandar sondas, eh, aterrizadores. Y, y es cierto que lo está haciendo de una manera pues, muy constante. Se está viendo que hay una, una progresión, pero que se mantiene. No hay grandes, no hay grandes paradas en el tiempo, ¿no? no hay grandes intervalos entre proyecto y proyecto. Entonces, bueno, eh, en cierto modo, eh, recientemente China... Con la misión Chang'e 5, China volvió de la luna y había recuperado regolitos, suelo lunar, eh, como se comentaba anteriormente en relación al proyecto de las interacciones que tenemos con Lanzarote. Y este regolito es muy importante porque desde las misiones Apolo no se traía ¿no? suelos y, y, y rocas y piedras lunares. ¿no? Y entonces ellos han traído y en cierto modo, eh, si no estoy mal informado, ya está compartido todo, ya se ha distribuido entre la comunidad científica, ¿no? parte de este regolito para que se realicen experimentaciones, ¿no? Entonces, se, ve, se puede entrever una, eh, ese, ese espíritu de, de colaboración internacional y, en cierto modo, eh, ese acuerdo que firmamos en septiembre de 2019, Green Moon Project, con el COSE, con el Centro de Exploración, eh, Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing, del Ministerio de Educación de, en China. Y, y es muy interesante porque... Este fue el equipo que originalmente logró plantar esa primera planta, la luna, o sea, semilla de algodón, que era un pequeño, realmente era una pequeña cápsula, un pequeño ecosistema, eh, muy, muy parecido eh, y por eso, y de ahí vimos la similitud con Green Moon Project y ya por entonces quisimos entonces fue establecer esa sinergia, ese acuerdo. Y, y en esta cápsula, pues, eh, iba a tomar una serie de imágenes de la planta germinando, creciendo. Y en este acuerdo que, que, hemos, que, hemos, acordado, que hemos firmado y, y en el que estamos trabajando actualmente, pues de nuevo se, se está presente la parte de, de ciencia. Eh, entonces, estamos realizando una serie de papers científicos, ¿no? donde vamos a integrar pues toda esa ciencia, tanto de esa misión como de las futuras misiones que se prevén. Por eso queremos, y, y estamos trabajando ahora mismo en un, en un paper científico, en un documento, en el que integraremos todo eh, lo relativo a esa futura misión conjunta que comentaba anteriormente, vamos a, vamos a integrar esa cápsula en la que estamos trabajando al 50% entre los dos equipos. Y, y bueno, es esa puerta, tenemos esa puerta o ese acceso, eh, que se, gracias a ese acuerdo que se firmó, a poder colaborar y a poder mandar junto con el equipo chino en alguno de esos aterrizadores que potencialmente irán a la Luna en los próximos años, nuestra pequeña cápsula, nuestro pequeño invernadero, para entender, ¿no? cómo van a ser eh, las condiciones en las que los cultivos tengan lugar y cómo vamos a ir filtrando esa radiación. Y estamos También el, el equipo chino, bueno, estuve, estuvimos en, eh, en China y luego el equipo chino devolvió la visita en diciembre de 2019 a Madrid, tanto a Madrid como a Lanzarote, en España, y era muy importante pues porque vimos en Lanzarote la importancia de los tubos de lava ya que conseguían filtrar esa radiación y entonces también se está proponiendo hacer experimentos conjuntos también en las instalaciones que el Instituto de Geociencia tiene allí, que con la que colaboramos, y estamos realizando experimentaciones, y ellos estarían interesados también en eso. Entonces, es una especie de una sinergia, una simbiosis, hay muy buena colaboración, y la verdad que hay espíritu para, para seguir adelante. Así que, bueno, de cierto modo estamos muy contentos porque, claro, obviamente, tenemos un proyecto en esa puerta abierta a participar en esas futuras misiones, llegar a la Luna con una misión china, y, y ellos también, pues, estábamos colaborando conjuntamente en hacer ciencia. ¿Por qué habéis elegido Lanzarote específicamente para llevar a cabo los experimentos? Las Islas Canarias son gracias a su origen volcánico, son un genial análogo planetario, análogo, podríamos decir, un gran homólogo, o análogo también homólogo, pues sería eh, a aquello similar ¿no? que tenemos en la Tierra, que reúne las condiciones, de en este caso, de la Luna y Marte, no debido a, a su composición eh, geológica, muy similar, muy parecida, a la que tenemos tanto en, en nuestro satélite natural, la Luna, como en el planeta vecino en Marte, ¿no? Y, y entonces, lo, que, lo importante de Lanzarote es que, sin ir a la Luna o a Marte, vamos a tener allí las condiciones, eh, las mismas condiciones, al menos en materia de suelo, de regolito, que el que vamos a tener en, en la Luna y en Marte. Entonces, mmm, queremos ¿no? y estamos ¿no? eh, desarrollando experimentaciones con ese suelo de, de Lanzarote. Y, y esto es muy importante porque ese suelo ya se está viendo que es muy parecido, si no casi igual al que tenemos eh, en otros cuerpos rocosos del Sistema Solar, ¿no? Y entonces es por ello que queremos aprovechar eh, este, este enclave, en, la, en Lanzarote en este caso, en las Islas Canarias, porque es que nos provee de, de todo aquello sin tener que viajar fuera. ¿no? Eh, resulta que se está, se está descubriendo que vamos a encontrar, cuando lleguemos a la Luna y a Marte, pues nos vamos a encontrar con tubos de lava que son una especie de cavidades que se formaron pues, después de las erupciones volcánicas, el magma volcánico siguió fluyendo y dejó una cavidad eh, donde pues tenemos el, el tubo eh, cubierto por todo lo que sería el, el suelo volcánico basáltico y en el interior pues tenemos digamos eh, no, no habría ninguna materia, o sea, no habría ningún tipo de formación rocosa y tendríamos ese hueco. ¿no? Y en esa cavidad se está planteando que irán las primeras eh, los primeros asentamientos eh, humanos y, y potencialmente los primeros invernaderos, la primera parte de vida vegetal, ...porque consiguen filtrar en una gran componente la radiación cósmica. Claro, eso es un detalle que la gente suele olvidar... ...y es que en la Luna no estamos protegidos por los cinturones de Van Allen... ...así que la radiación solar y la radiación cósmica nos pega de lleno. Así que obviamente necesitamos protegernos de alguna manera... ...y la proposición de vivir en tubos de lava como si fuéramos topos... ...es la más razonable. Esto es un gran problema que actualmente hay porque, por ejemplo, en la Luna no tenemos un campo magnético ni tampoco una atmósfera que pueda luchar contra esa radiación. En, en Marte es distinto, si hay una atmósfera que consigue filtrar eh, parcialmente esa radiación, pero aún así eh, hay que seguir filtrándola una mayor cantidad. ¿no? Y es por eso que se prevé que los tubos de lava, de hecho la Agencia Espacial Europea recientemente ha dado eh, OK, ha dado luz verde para realizar una, una, una misión, para investigar cómo, con misiones robóticas, para investigar cómo son los tubos de lava eh, la luna, porque se prevé que van a ser el mejor sitio para, eh, pues para poner ¿no? los asentamientos humanos, ya que filtran esa radiación. ¿no? Entonces, volviendo a las Islas Canarias, pues son clave porque además del suelo, nos proveen de estos entornos, de estos tubos de lava, donde también podemos realizar experimentaciones, porque además ya no solo filtra la radiación, sino que en estas cavidades, en estas cuevas, ¿no? eh, vamos a tener una temperatura, va a ser mucho más fácil mantener una temperatura constante para las futuras bases humanas en la luna y en Marte. ¿no? Este proyecto es apasionante, pero obviamente tiene problemas. Entonces, ¿cuáles serían los principales cuellos de botella a los que os enfrentáis para llevar a cabo el proyecto? Bueno, pues resulta que, claro, entre las zonas donde tenemos luz solar, no, incide luz solar, y, y las que no, en la Luna, hay una gran eh, diferencia de temperaturas, ¿no? Moviéndonos del orden de más o menos 100 grados. Y, y el tema es que realmente tenemos que eh, ser capaces de mantener en nuestra cápsula, en nuestro pequeño invernadero, eh, mantener una temperatura constante, en torno a unos 20-22 grados centígrados, para que tenga lugar el cultivo de una manera idónea, ¿no? Y, y bueno, en cierto modo, eh, esto es la clave porque, bueno, de hecho, el equipo chino que plantó esa primera planta a la luna eh, tuvo un gran problema, o un fa fallo, el que hemos aprendido todos, que fue que no, no fueron capaces de mantener esa temperatura y por eso cuando llegó la noche lunar, la planta directamente pues, se congeló y murió, ¿no? Y, y eso se prevé ahora mismo como el principal eh, cuello de botella, el principal problema que, que hay que asumir y contra el que hay, que hay que luchar y proponer soluciones. Y es en eso en lo que estamos trabajando. ¿no? En cierto modo, en la tecnología que actualmente se integra en esta pequeña cápsula ¿no? que estamos trabajando, tenemos multitud de sensores, actuadores, sensores como bien puede ser eh, sensores de dióxido de carbono, de oxígeno, que son sensores redundantes. Por ejemplo, en caso de que fallara la cámara para ver el crecimiento de la planta, ¿no? pues nos darían valores sobre eh, qué cantidad de oxígeno o de dióxido de carbono seguimos teniendo en ese pequeño eh, en esa pequeña cápsula, en ese pequeño invernadero y podríamos entender muy bien cómo la, la planta está creciendo o no en función de también de esos valores, eh, también de temperatura, de luminosidad, de radiación, todos esos sensores. Eh, también vamos a tener, también en la cápsula original de los chinos, del equipo chino, de los chinos, eh, tenía un pequeño cristal a través del cual entraba la luz solar, pero nosotros queremos ser totalmente independientes y no, y no tener que depender pues, de dónde va a aterrizar eh, la cápsula, a bordo ¿no? de qué aterrizador, en qué parte va a aterrizar. Entonces, por eso tenemos un pequeño, digamos, un pequeño cuadro, un pequeño panel, con el azul, la, unos pequeños LEDs, ¿no? unas pequeñas lucecitas, el azul, el rojo y el rojo lejano, de esos colores dentro del espectro visible, que son los colores que favorecen la fotosíntesis, ¿no? Como comentaba anteriormente, la fotosíntesis es clave porque eh, provee, genera ese oxígeno a, a partir de ese dióxido de carbón y con los nutrientes de la planta y, y es esencial pues, para el, el, el, ciclo, el ciclo vital, el ciclo de soporte vital de, de los futuros astronautas ¿no? que, que estarán en la Luna o en Marte. Entonces, bueno, volviendo un poco a, al punto en relación a la noche, ¿no? a la noche lunar, Vamos a tener una serie de actuadores ¿no? que van a proveer, por ejemplo, de agua cada X tiempo a esas semillas, en ese suelo, en ese regolito, pero también otros actuadores se van a encargar de mantener una temperatura idónea dentro de la cápsula, eh, en torno a esos 20-22, unos pequeños termo, termostatos, unos pequeños termogeneradores, eh, ¿no? una pequeña resistencia, hablando así más, más genéricamente, que van a hacer y van a mantener, gracias pues a la energía, vamos a tener una, una energía que nos va a venir desde el propio aterrizador, pero también de manera, para ser totalmente eh, independiente, vamos a tener unas pequeñas paneles, plaquitas solares, ¿no?, eh, añadidas a la cápsula, pues para proveer de energía eh, constantemente o según se demande a, a esos pequeños resistómetros, a esas pequeñas resistencias que lo van a generar esa temperatura que se va a mantener dentro de la cápsula, que recordamos está totalmente aislada y funciona como un sistema totalmente cerrado, con lo cual no vamos a tener interacción... O vamos a intentar reducir en la medida en la mayor medida posible esa interacción con el exterior para que la temperatura y las condiciones interiores eh, sean muy similares a la Tierra para tener ese cultivo para germinar esas plantas pero eh, siempre y cuando bueno, teniendo en mente que ni la gravedad la vamos a poder retirar y es un factor clave porque queremos estar allí investigando qué sucede bajo esa gravedad y la radiación pues podremos filtrarla pero no totalmente así que bueno eh, sistemas, sensores, actuadores y mucha tecnología, pues, para dar eh, soporte a, a esta cápsula donde tendrá lugar los futuros cultivos, a futura agricultura espacial. Esto entonces va a requerir, obviamente, que la cápsula sea bastante compleja, ¿no? Vais a necesitar bastantes sistemas que ayuden a mantener viva esta planta. Claro, exactamente. También a la hora de a lo mejor activar los actuadores cada X tiempo para un poco regar, ¿no? Digamos las macetas en cierto modo, pero también es verdad que claro, no tienes, por ejemplo, en la luna no tiene realmente aire fuera con lo cual no va a estar en contacto la cápsula con aire que digamos que se esté reciclando y te esté enfriando la cápsula por fuera, enfriando por decir algo, ¿no? o sea, también te la puede estar calentando, no pero en función de qué temperatura esté el aire, pero es verdad que es un tema muy, muy curioso porque claro tienes que mantener, cuando te llega la noche lunar y esté a menos 110 o grados centígrados, tienes que mantener esa temperatura dentro ¿no? Y es el, el reto, ¿no? Y el equipo chino también está trabajando ahora en eso. Muy interesante. La verdad, aparte de ingeniería también del proyecto es muy completa. Vale, esto plantea otro problema, es que durante la noche lunar no habría luz solar. Porque la noche lunar dura prácticamente 15 días. Así que durante 15 días la cápsula y la planta van a tener que sobrevivir a base de baterías o algún sistema de generación de energía que no dependa del sol. Así que... ¿Consumiría mucho esta cápsula? Tenemos unos estudios y realmente muy, o sea, muy poquito. Tenemos eh, era de, si no recuerdo mal, 4,8 eh, vatios de potencia para, para muy pocos días. Eran tres o cuatro no, no recuerdo bien la tabla. Tengo la cabeza, pero no me la sé de memoria. Y muy poquito. O sea, no, no Realmente no el consumo no era gran cosa. Porque lo tiraba sobre todo los resistómetros, la resistencia y la y las luces, pero las luces son LEDs. Eh, LED. O sea que al final realmente era muy poquita cosa. Y los actuadores cada X tiempo. Con lo cual no, no hay tanto problema en relación a eso. Pero sí, sí, sí. Un tema muy, muy completo. Sí, 4,85. Eh. Quiero recordar 4,8 de memoria. Pero vamos, te diría que 5. Poca. Supongo que mucha gente estará preguntando de qué nos sirve enviar ahora una planta a la luna. Pero hay que pensar que este tipo de estudios básicamente son la base para poder crear invernaderos en un futuro que puedan alimentar a los astronautas, porque obviamente no pueden alimentarse únicamente de los suministros que se envíen desde la Tierra. Sería extraordinariamente caro, logísticamente una pesadilla, y en caso de problema no tendrían la más mínima fuente de alimento. Pero si conseguimos tener invernaderos en la Luna, la idea de una base lunar se vuelve ligeramente más factible. Bien, bueno, a ver, hay que pensar que el tema de los invernaderos, eh, antes de realmente estar pensando ¿no? en las futuras bases humanas en la Luna o en Marte, tenemos que tener muy claro cómo va a ser el cultivo bajo esas condiciones, por eso lo de mandar estas pequeñas cápsulas, ¿no? Para entender cómo va a ser el cultivo bajo determinadas condiciones planetarias, no, no va a ser lo mismo la Luna que Marte, que bueno, cualquier otro cuerpo, ¿no? Cualquier otro cuerpo celeste. Entonces, se entiende que eh, ahora mismo estamos con multitud de... Eh, lanzadores de Blue Origin, de SpaceX, de este de señor Jeff Bezos, de señor Elon Musk, eh, lanzando cohetes e eh, intentando, haciendo pruebas, ¿no? Eh, y, y, hombre, hay que pensar que la tecnología está evolucionando mucho, se está democratizando el espacio, viene el New Space ahora, se está democratizando el acceso al espacio y, y cada vez hay más posibilidades, ¿no? Con lo cual, no hay que pensar muy en el largo plazo, va a ser algo más cercano. Eh, pequeños invernaderos, en la Luna o en Marte, pues tal vez del orden de uno estamos en 2021, pues tal vez del orden de 15 15 años vamos a estar ahí ya con unos pequeños medianos invernaderos y unos invernaderos ya más grandes pues para el 2050 deberían estar totalmente establecidos de manera que bueno, siempre hay que ser cauteloso a la hora de las fechas pero pero hombre si estamos ya pensando en la misión en la Artemisa no eh, en el Luna Gateway, y también China salía con Rusia para otra base en la Luna, pues está claro que vamos a ver eh, pequeños invernaderos dentro de muy poco, no ya de hecho eh, tenemos pequeños invernaderos en la Estación Espacial Internacional, no orbitando a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas día a día. Entonces, bueno, no va a ser algo muy lejano, y es una necesidad, y es una necesidad para dar soporte a esa futura habitabilidad gracias a la agricultura espacial, a la, a la utilización de los recursos in situ, con ¿no? lo cual estamos cerca. Así que 15 años o 15-20 años para esos pequeños o medianos invernaderos y para mayores invernadores de mayor tamaño que ya pueda proveer de una cantidad considerable de alimento a futuros astronautas, pues 2050 debería ser. ¿Y habéis planteado colaboraciones con otras agencias espaciales, la ESA, la NASA...? Sí, bueno, la NASA eh, se presentó el proyecto a, a un call for ideas, que le llama un llamamiento de ideas, para entender cuál es la situación actual de los potenciales suppliers, no, los potenciales proveedores de tecnología, y presentamos el proyecto ya uh, ahora por estamos en mayo, pues junio del año de 2020, y, y estuvimos ahí en distintas conversaciones hasta noviembre del año pasado. Y ahora de momento, pues sí, está, se quedó eso ahí en stand y tal, pero sí, sí es verdad que ha, ha habido interés de manera de entender qué estamos haciendo y qué estamos presentando, ¿no? Tenemos que rellenar una serie de formularios, mandar una serie de información con toda la tecnología, el demostrador tecnológico, la propuesta. Y es, en cierto modo eso mismo lo que se ha hecho, porque estamos ahora mismo en dos llamamientos de la Agencia Espacial Europea, eh, aparte de la colaboración que tenemos con los chinos, y en cierto modo estamos viendo. O no, están viendo ¿no? qué potencial tiene el proyecto pues para darle también soporte desde las instituciones más de agencias espaciales, ¿no? A más nivel, a mayor, a un nivel más, más alto. Y entonces, bueno, eh, eh, si hay interés y hay mucho hay astrobiólogos ya eh, desarrollando eh, de cierto modo tecnología, ¿no? Como puede ser el señor astrobiólogo Christopher McKay de la NASA. Siempre se ha interesado mucho también este hombre por el tema de, del cultivo y... Hay, hay mucho interés porque se está viendo que va a ser una necesidad. Y va todo en esa dirección ahora mismo. Bueno, esta ha sido la primera parte de la entrevista con José María. Con Juan vamos a entrar un poco en aspectos más técnicos sobre el proyecto. Bueno, Juan José María nos ha hecho una pequeña introducción sobre por qué eh, hacer estos experimentos en las Islas Canarias. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre el tema? Bueno, hemos fijado las Islas Canarias eh, como lugar de experimentación principal en, en el planeta Tierra, porque el suelo que allí que hay, al ser origen volcánico, tiene una composición muy parecida a, a la lunar. Hay dos zonas en Europa que es tanto las Islas Canarias como Ucrania, que tienen zonas de suelo que muy parecidas al, al regolito lunar. Pero por por, por cercanía y por bueno, compartir país utilizamos el de las Islas Canarias y esto nos permite eh, dos cosas: primero, una experimentación en vivo en la Tierra, es decir. A la hora de diseñar un experimento, como nuestra empresa se dedica a hacer diseños experimentales y a llevarlos a cabo, sabemos que necesitamos un control negativo. Hemos elegido, hemos elegido a las Islas Canarias porque eh, su suelo en, muchos, en muchas zonas de las Islas Canarias, al tener un origen volcánico, es muy parecido al suelo que encontraremos en la Luna. Este hecho se da en dos partes en Europa, tanto en las Islas Canarias como en Ucrania, pero por cercanía hemos, tenemos a a las Islas Canarias como referente geológico. Esto nos permite obtener tierra con el cual haremos experimentos en la tierra y así sabemos cómo, bueno, en condiciones de gravedad normal, cómo la planta entiende el regolito. Y así, si intentamos crecer plantas en microgravedad en el regolito, podemos hacer comparaciones viendo la microgravedad cómo afecta a la planta puramente, no por hecho de sustrato lunar, sino por la microgravedad. También esto nos permite coger el regolito, tener esta base y empezar a modificarla. Tenemos en nuestro equipo a Jesús Martínez, que es un zoólogo de primer nivel eh, eh, a nivel nacional y europeo, que nos va eh, a ayudar a modificar este regolito. Tenemos que entender que cada kilo que enviemos de la Tierra a la Luna va a ser de medias un millón de euros. Así que, en vistas de intentar reducir tanto los viajes como el coste, eh, queremos utilizar el regolito como, como sustrato en eh, las plantas creciendo en la Luna. Conocemos que el regolito al 100% no va, a ser, no va a ser usable, sobre todo por la falta de compuestos nitrogenados, que es un elemento necesario para, para la vida, para cualquier planta. Por lo tanto, entendemos que el regolito al 100% no se puede usar, pero sí conseguimos a ver, eh, si conseguimos modificarlo, saber si dándole la textura, añadiéndole nitrógeno, reduciéndole la porosidad, de alguna manera la planta entiende mejor el regolito y así, pues bueno, estemos más preparados en la base lunar. Podemos tener materia prima directamente de la Luna y tener menos dependencia desde la Tierra. Bien, y la planta en sí misma, ¿qué problemas va a encontrar en la Luna? Pues las plantas eh, en la Luna van a enfrentarse a muchos problemas que, no, que en principio no tienen aquí en la Tierra cuando utilizamos un cultivo tradicional. La primera, y más o menos, va a ser la, la gravedad. Bueno, primero tenemos que entender que la planta va a crecer en una cápsula eh, aislada de, de, del ambiente, es decir, las temperaturas en la luna no son viables para la vida terrestre tanto por, al, tanto por lo alto como por lo bajo. Por lo tanto, esa, ese crecimiento de la planta se va a dar en un principio en una cápsula o incluso ya dentro de unos, unos años cuando la investigación esté más adaptada en, en invernaderos lunares. Pero siempre va a estar aislada del entorno. Pero la gravedad es un, es un factor del ambiente que no se puede evitar. Así que la gravedad mmm, va a influir en, en las plantas. Más que nada porque bueno eh, durante toda su evolución la gravedad ha sido 9,8 metros segundo al cuadrado durante todo el desarrollo de la especie, de todas las especies vegetales. Y de repente se ven eh, ante una gravedad de un sexto de la terrestre. Esto sabemos que afecta por. de gravedad cero, que no es lo mismo que microgravedad, que es un kit de la cuestión. En gravedad cero empecemos a entender cómo las plantas crecen. Entendemos que, que hay modificaciones en sus hojas, porque aumenta la temperatura conforme baja la gravedad, mmm, sus componentes fotosintéticos varían, la clorofila A, la clorofila B, los carotenoides, se, se enlazan de otra manera. En el tallo también las microfibillas de varían, varían su, su comportamiento, la floración varía, en los frutos he cuajado también hay ciertas variedades, por lo tanto entendemos que, que nos vamos a enfrentar a la enfermedad que va a ser un enemigo. Pero bueno, va a ser cuestión de, de ir entendiéndola, ir haciendo ensayos y, y saber cómo, cómo manejarla. Luego, otro, otro factor limitante va a ser el espacio. No vamos a poder crecer grandes plantas, principalmente por bueno por el tiempo, porque es inviable en el término de cultivos lunares. Necesitamos cultivos rápidos, eh, entonces ni por tiempo ni por altura. No podemos crecer palmeras ni, ni árboles de mangos ni de aguacates. Luego también entre, a nivel individual, las plantas necesitan cierto espacio entre ellas, porque si no se estresan por contacto, se estresan por, por muchas por muchos motivos, y uno de ellos es la falta de espacio vital, y necesitan su espacio, tanto aéreo como radicular. Las raíces necesitan su, su, su volumen de crecimiento para una buena captación de nutrientes. Y no solo eso, sino que las plantas, entre ellas, aunque no lo vemos, están continuamente comunicando, bajo las raíces y, bajo, y a través de componentes. Una no curiosidad, por ejemplo, tú cuando cortas un césped, que bien huele a césped cortado, o las plantas chillando auxilio que viene algo que nos está cortando. Y, y entonces la de al lado pues fortalecen sus membranas celulares, pero eso, se comunican entre ellas. Entonces, si cerramos un entorno, se comienzan a acumular esos estos componentes volátiles y eh, las plantas entendemos que van a empezar a, bueno, a tener comportamientos erráticos. O se ha visto cuando cultivas muchas plantas en un sitio cerrado, ves que, ves que comienzan a tener comportamientos erráticos y principalmente por la acumulación de compuestos volátiles de, de comunicación que, bueno, se saturan. Vamos, que las plantas se tiran pedos. ¿De dónde sales tú? Sigue Juan, ignóralo. Y por último podemos comprender que tenemos una falta de información muy alta y esto también va a ser un problema. Llevamos cultivando plantas durante miles de años y conocemos bien cuál, cuál es su nutrición, cómo hacer, qué manejo hay que tener ante ciertos problemas. Y esto es algo que no, no tenemos plan, no lo hemos desarrollado en la luna. Entonces, bueno, va a ser eh, años de experimentación, un buen diseño experimental, escoger bien las respuestas de las preguntas que nos hagamos. Y, y bueno, ir avanzando y al final creo que va a ser muy viable eh, el cultivo lunar. Ya hemos visto que algunos de los experimentos que se han realizado en la ISS con cultivos han acabado con problemas porque el agua se adhería a las raíces y las pudría. ¿Es un problema que se podría encontrar en la Luna? Eso sí, es algo que podría, que podría ocurrir. A, menos, a menor nivel porque el ISS, como la gravedad es casi cero, eh, flota más. Entonces la Luna flotará un poquillo menos, pero sí, sí, es algo que... Luego en el tema que me comentas del agua y los recolitos, comento algo del agua, pero... Pero sí, sí. En la ISS es que la, la raíz le viene bien el agua, pero en el momento se encharca f... agua. Los aguacates, por ejemplo, como, f... como te pase un poquito con el agua, se te muere el árbol. Pero a la hora de escoger el tipo de planta que vamos a llevar a la luna, eh, es una cuestión muy importante, pues aquí radica mucho la, bueno, el éxito de, de nuestra misión. No podemos llevar plantas a lo loco porque, porque el ambiente va a ser estresante y, y hay que saber cuál llevar. Realmente es, es, eh, no lo sabemos, tenemos ciertas, ciertas ideas por lo que hemos visto por, por review biológicas y por, por, por nuestro estudio. Eh, tenemos entendido que las plantas, como hemos comentado, grandes, no van a, no van a dar un buen rendimiento, primero por el espacio, eh, el, el tiempo y por la complejidad. Una planta, un árbol, al final en, en establecerse necesita unos años, tiene que llegar a la floración, tiene que llegar a la polinización, fecundación, germinación, hojado. Entonces, mmm, son muchos procesos y a mayor complejidad más capacidad, más posibilidad de fallo. Por lo tanto, vamos a intentar reducir siempre nuestras especies a, a las hortícolas, a, a las de menor tamaño. Luego, dentro de las hortícolas, eh, tenemos hortícolas de hoja y hortícolas de fruto. Vamos a intentar reducirlas de fruto al máximo, solo vamos a intentar llevar dos, o eh, incluso una, de eh, Queremos seleccionar tomate o pimiento por el hecho de que conocemos bien el cultivo y son plantas sencillas de, de, de manejar. Pero vamos a intentar focalizarnos en cultivos de hojas, como son las acelgas, son las espinacas, son las lechugas, incluso tubérculos como el rábano, ya que tiene un crecimiento muy rápido, muy sencillo y al estar bajo tierra pensamos que, que la microgravedad le va a afectar menos a la hora de, de crear el tubérculo. De todas maneras, a la hora de elegir qué plantas queremos llevar, nos hemos hecho una, bueno, una especie de selección en la que intervienen muchos factores, entre los que están, bueno, la velocidad del cultivo, que es un cultivo veloz para que no, en caso de, de escasez, poder producir rápidamente sin llegar a la, a la hambruna, qué tipo de fruto tiene, qué tipo de producción, cuál es, qué tamaño de producción, el valor nutritivo de este, queremos que tenga por lo máximo proteínas, azúcares, grasas, eh, antioxidantes, y queremos que sea un cultivo sencillo, sencillo de, de cultivar. También entre, la, por ejemplo, culti entre las facilidades... Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la polinización. Hay muchas especies que, que necesitan un insecto o incluso un animal, como un murciélago, para, para que sean polinizadas y así eh, producir fruto. Así que a la hora de al fruto tenemos que conocer que esto es un problema. Así que, ya te digo, hemos reducido las especies frutales a una o dos. Por ejemplo, el tomate, la abejorro va bien que esté ahí polinizando, pero no es absolutamente obligatorio. Para todo, entonces, eh, no... En principio, vamos, a sé que algunas, por ejemplo, la pitaya es imposible, es que necesitas hacerlo a mano o necesitas un murciélago y no vas a tener un murciélago ahí en la luna. Entonces, pitaya, por ejemplo, descartado. ¿Y en lugar de llevar plantas con floración, no sería interesante llevar, por ejemplo, tubérculos? A la hora de llevar un tubérculo, eh, preferimos, por ejemplo, un rábano y ver cómo se crece a salir el tubérculo del rábano y a partir de ahí, pues, ver otros, otros tubérculos. Los tubérculos, la verdad, es que es de los más fuertes, eh, de las especies más fuertes, porque al estar enterrado. Lo que pasa es que como la Tierra también va a ser diferente, hay muchos factores ahí. La verdad es que vamos un poquito a ver lo que aparece. Pobres astronautas, no van a tener patatas fritas en el espacio. Cállate un ratito, anda. Pero bueno, venga, va. ¿Qué tal, por ejemplo, las patatas? Las patatas se van sea, también se hacer las patatas. Lo que pasa es que por el, la velocidad, que es que la viene bien, a lo mejor por la falta de presión del suelo se expande más o que no... No sé, no, no muy Incluso si va a estar bueno, eh, no sé, la, la, cultivaron patatas en el ISS y creo que el almidón, no, mentira, el almidón aumentó un montón, aumentó la calidad de las patatas, mentira verdad, o sea que puede ser que sea, sea, Sí, eso, aumentó la calidad, tenía más almidón, se agregó más almidón en la patata entonces. Pero las patatas fritas con mucho almidón están feas. Pero quieres para allá con las patatas fritas. Bueno volviéndote más serio y dejando a las patatas fritas de lado. Eh... Obviamente el regolito no es el único elemento que la planta va a necesitar para crecer, así que habrá ciertos elementos y cierta, ciertos componentes que habrá que llevar desde la Tierra. ¿Nos hablas un poquito de ello? A la hora de nuestra definición con de la Tierra, va a haber ciertos materiales que vamos a tener que llevar hacia la Luna de manera, bueno, de per se, porque el cultivo lunar lo, lo va a necesitar. Lo primero va a ser el sustrato. Las plantas necesitan un suelo en el que crecer, como ya hemos comentado, vamos a intentar que esa dependencia con la tierra sea la mínima eh, y vamos a intentar que nuestra materia prima, el componente principal de nuestra materia prima como sustrato va a ser que sea el regolito Y así, bueno, pues en caso de emergencia poder cultivar rápidamente, menor dependencia y, y más beneficios. Luego también tenemos el tema del agua. El agua va a ser un, un motivo de estudio. Queremos saber cómo, cuál va a ser la eficiencia hídrica en el espacio porque... Conocemos que el agua por los experimentos ISS, al no haber gravedad, es capaz de bueno, quedarse en la superficie de la Tierra y en algunos casos pudriendo la raíz de, de algunas especies creciendo, creciendo en la ISS. Así que, eh, conociendo esto, sabemos que va a haber gravedad, que va a haber gravedad, así que la, el agua va a seguir bajando, pero no sabemos cuál va a ser el, el, bueno, la eficiencia hídrica de la planta. Si va, la va a tener muy disponible, menos, va a ser muy alta porque la, no hay ningún tipo de lixiviación eso no lo conocemos. Luego también, al haber una gravedad diferencia, diferencial, el flujo entre el, el, el tip de la planta y el digamos y la raíz es diferente. La, la energía potencial necesaria para subirla es diferente. Entonces, bueno, este, esta subida del agua va a, ser, va a ser diferente. Así que, bueno, es un, un estudio, y vamos a ir con una cantidad dada de agua, vamos a ver cuál es la toma que hace cada especie. Y así pues ya estamos preparados para las siguientes misiones ir recortando al máximo y optimizando al máximo el nivel del agua que nos llevemos. Luego las plantas también necesitan ser fertilizadas. Una planta no es únicamente agua, tienes que reponerle todos los elementos químicos, macroelementos y microelementos que haya utilizado ella para que se principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos, junto con el calcio y el manganeso, y microelementos como el hierro, el cadmio, el zinc y, y así. Entonces, mmm, va a haber se va a tener que llevar a cabo un plan de fertilización, pero, de nuevo, diferente. Sabemos que la toma nutritiva a la, a la hora de crecer es diferente en, en gravedad cero que en gravedad eh, terrestre. Así que en microgravedad también entendemos que, que estos, estos ratios de, de toma de nutrientes van a cambiar. Así que, y bueno, pues sí, vamos a estar pendientes de lo que tenemos que llevarlo, llevarnos en cuestión de fertilizantes. Incluso también eh, nos hemos planteado la, el uso de biostipulantes, que son... Microorganismos como algas, bacillus, glomus... ¿Y esos microorganismos podrían ayudar a las plantas? Es posible que los microorganismos y estos compuestos biostimulantes puedan ser un, un gran aliado a la hora de paliar este estrés en las plantas y, y que es, es posible que sea muy interesante llevárnoslo a, a, la, a la luna. Interesante. Cambiando de tema... En este canal ya hemos hablado eh, de cómo la contaminación lumínica y la luz en general puede afectar al ritmo de crecimiento de, de una planta. Entonces, obviamente, este tipo de ciclos que una planta sigue vais a tener que respetarlo muy bien y muy cuidadosamente en una planta en la luna, ¿no? Eh, las plantas son muy bueno necesitan la luz para vivir, no solo para vivir sino para entender el, el ambiente que les rodea. Una planta sabe si está en invierno y sabe si está en otoño o en verano por el ratio luz sombra, por horas de luz, horas de noche que que le da, generalmente son 12-12 para el invierno y 16-8 para el verano. Conforme la planta se va acercando a las 12-12, a las 16-8, comprende que viene el verano, eh, entonces pues, comienza a echar flor o comienza a, a, a, a la fecundación de la planta o incluso se muere porque sabe que el verano no lo va a sobrevivir por las altas temperaturas y comienza la senescencia. Entonces tenemos que tener claro que la, la luz tenemos que aportarla a nosotros y no solo aportarla, sino aportarla inteligentemente, puesto que... El cultivo va a responder a ella y ya por último eh, bueno eh, tenemos que estar, tenemos que aislar la planta de la radiación lunar ya que lunar no solar de la radiación solar porque esta produce en el, en el genoma mutaciones que al final se van acumulando generación por generación y puede cambiar las propiedades organolépticas de la planta puede cambiar su crecimiento o incluso su fertilidad su fertilidad y entonces, pues tener una planta estéril y no, no, no producir semilla y que tipo puede llegar a, a acabarse. Por lo tanto, los, en este caso, los ingenieros tienen que tener claro que, que bueno, la cápsula está, tiene que estar aislada de, de la radiación. Ya hemos establecido con José María que el gran problema de este proyecto y el gran problema que hay que afrontar es la noche lunar. Eh, ¿Tienes algo que decirnos al respecto? Bueno, a la hora de, de afrontar la, la noche lunar, conocemos que bueno va a ser nuestro principal enemigo porque la, en la noche, en, en, el, en el experimento de los chinos, lo que mató a la planta, al pequeño algodonito que, que nació, fue esta, esta bajada de temperatura que hubo en la noche lunar. Así que, bueno, la, el, el, la cápsula va a tener que estar muy preparada para eso: primero, aportando la luz necesaria si, si, si el ciclo de la planta lo necesita, y segundo, aportándole el calor. Para llegar a un mínimo de, bueno, una planta de hoja, poder llegar a resistir las menos 5 grados, algunas menos 5, menos 6, pero como estemos haciendo floraciones, como alcance los 0 grados, la flor te despide de ella y sin flor no hay fruto y no hay producción y tienes una planta enorme sin, sin ningún tipo de beneficio. Así que vamos a tener que implantar algún tipo de resistencias o algún tipo de calefactores que, que aporten ese, esa energía necesaria para para la supervivencia de la planta y de sus diferentes tejidos. Bueno, Juan, básicamente esto sería todo. ¿Quieres decir algo más? Que no es solo agradecer a los divulgadores, sino apoyarlos. Y esto no lo digo yo, ¿eh? os lo está diciendo un científico. Así que ya sabéis, os suscribís, le deis a la campanita, os hacéis un Patreon, o os compráis algo bonito en la tienda, no sé, algo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Si queréis saber más sobre el proyecto, os dejo en la descripción enlaces a su página web, perfil de Twitter, etcétera, para que podáis ir a visitarlos y darle vuestro apoyo. Así que por mi parte, solo me queda deciros. ¿Sabéis que no lo voy a decir yo hoy? Levantad la vista al cielo y ser astrofrique. ¿A más ver?